Un tigre bien adorable. Eres mientras duermes, luego me corre. Yo te quiero a ti, no a nadie más. Eres un lady, pero me entiendes y me entretienes. Eres buen bailarín, sabes. ¿Sabes? ¿Sabes, amor, cuánto yo te quiero dar? Mil veces al día me llenas de alegría. Hasta que dices que no me quieres ver más. Tu corazón no es mío, nunca, nunca jamás. Soy gay, perra, y no puedes evitarlo. Es tocarme, no me gustan las niñas. Cansado y manoseado, siempre en el antro. No te pierdo el rastro y besas a Luis Castro. Me largo de ahí. Si algún día de estos cambias de opinión, Papas son de melón, sabes mi dirección. Yo sé que. Este sándwich de jamón te lo hago todo el día y le pongo requesón. Hoy, gay perra, y no puedes cambiarme. Tendr tendrás que acostumbrarte, deja de manosearme.